Don Station, Don Station ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profe? Me duele la cabeza <risa> Oiga, profe, a mí también, no sé qué pasó No sé, pasó un tsunami Pasó un tren, un ¿Pero helicóptero Pero que Yo me estaba preguntando algo ¿Qué? Si el vino es, digamos, es como el eh, lo, lo, lo más lindo de la vida ¿eh? Y la cerveza y todo eso Yo cacho que el fin de semana a mí hizo mal el hielo que le eché a copete <risa> <risa> la bebía <risa> sí ¿Por qué ando con la manzacaña profe para qué andamos con cosas Ay, somos dos la verdad sí. somos dos pero yo tengo la solución cuál sería esa mire usted tiene que decirle a la caña que la ama y que quiere casarse con ella así se va se va al tiro sí. se va al tiro Bueno sí. <risa> cómo están muchachos y bienvenidos una vez más a capital de los simios uh, uh, uh, uh. <risa> Con la mansa caña tremenda morrocotuda cañita resaca sí pues así es que usted don Paco que se preguntaba por qué el programa no estaba listo en la mañana ahora ya sabe por qué sí horrible horrible bueno horrible. no fue horrible fue fue entretenido estuvo muy bueno el fin de semana profe mientras duró Si sí, exactamente pero bueno había que asumir las consecuencias así el homero macho pues. claro volver a la normalidad tiene un costo, un costo asociado bastante importante. Sí, pues tengo el cuerpo más cortado que Felipito. <risa> <risa> Pero aquí estamos. Yo tengo el cuerpo más, más cortado que, que angustia de Paula. De <risa> oh. Tengo el cuerpo más cortado que Emo. <risa> que gótico. <risa> Yo tengo el cuerpo más cortado que la china de O'Connor. Ah. <risa> <risa> para que vean ese nivel de, de cuerpo cortado. <risa> Exactamente, pues, profe. La maldita resaca. Oye, yo La lo... maldita resaca. Sí. Exacto. Qué potente la resaca, oye. Sí, pues, a, unas, pues, a unas, algunas personas las noquea y las tira ya así a la cama. Mire, en mi experiencia la resaca a mí me hace sentirme mal, pero no, me, no puedo estar acostado, porque si no, más resaca me da. No sé si su caso. No, yo me duermo la resaca, sé que me da pocas veces, pero cuando me sí. da es como esa sed extrema, ese sentimiento así como de que entre que te dais vuelta y no te dais vuelta, como que sí que no, como que sí que no, como que quiere que no quiere, y, claro. y ese como sueño también que no, como que eh, vaya a dormir pero no podís, es como, es como un sueño raro. Claro, a mí lo que me pasa es que ando por ejemplo como, como tieso, si muevo un poco la cabeza yo cacho que la resaca me va a venir más fuerte <risa> y, y si camino un poquito... Eh, también, entonces uno como que anda lento, como que no funciona muy bien. todo caso, muy muy fuerte la cabeza y como que ¡tum! como que el cerebro va más lento que tú. Entonces, como que va y como que choca con las paredes. ¡pah! Claro, y empieza como con que hay un delay ahí. Claro, oiga, pero de palabra de la semana, ¿qué tenemos entonces, profe? Resaca, po. <risas> Resaca. ¿Sabía usted que la resaca es una corriente marina debida al retroceso de las olas después que han llegado a la orilla? ¿Mish? Ah, por eso es chupaste más que orilla y playa. Claro. Ah. Otra segunda definición dice: el limo o los residuos que el mar o los ríos dejan en la orilla después de la crecida. O sea, ah, mire. todo eso que va quedando por la orillita después que el río está alto sería sí. resaca también. Dice: malestar que padece al despertar quien ha bebido alcohol en exceso. O sea, nosotros. O sea, nosotros. <risa> Situación o estado que sigue a un acontecimiento importante. La resaca del éxito. Ese yo la había ah. escuchado ya antes, sí. Sí, pues los zurdos están con la resaca del éxito Exacto, en este momento están con un Exactamente Una quinta sección. Sí, pero la de se pasa por profe eh, eh, Y ojalá se pase rápido esa Sí <risa> Dice <risa> va a pasar. Persona de baja condición o moralmente despreciable Esa nunca la había escuchado en mi vida Sí, también, tiene esa definición la palabra resaca Sí, para que veáis Persona Bien. de baja condición o moralmente despreciable O sea, tú eres una resaca Tú eres un resaca <risa> Qué raro decirle a alguien Oye, es raro Sí, tú eres un resaca ya decir, gracias, no sé, claro. ¿cómo, cómo respondía eso? Sin, casi nadie sabe la, la definición de No, esa. sí, muy extraña esa definición. Y ahí está una definición comercial que dice, letra de cambio que el tenedor, no el tenedor para comer, sino que el que la tiene. Ya. De otra que ha sido protestada gira a cargo del librador o de una de las personas que han efectuado la transmisión por endoso para reembolsarse de su importe y de los gastos de protesto y recambio. Tendini, vierga. <risa> Ahora, obviamente, ¿cuáles son las principales causas de la resaca que como uno la conoce? Aquí como caña, ¿qué otro nombre tiene verte resaca caña? Eh, no sé, acá en Chile creo ¿Mm? que se le dice caña nomás po. Sí. en otros países se conoce con otras oiga ¿y usted sabe cruda. por qué se le dice caña? no, ¿por qué se le dice caña? se le dice caña porque se refiere al tallo de la planta de bambú bueno, apa, eso se refería antiguamente y con la, el tallo de la planta de bambú se hacían vasos ¿Ya? y con el vaso, obviamente, uno chupaba y por eso se le se le denominaba o se le decía que andabas tú con la caña porque había habías tomado de, de los vasos de bambú. Ah, y es por eso también que se le llama caña a esos vasitos de vino. Sí, pues. Los cañeros. Ah. Los cañeros. Exactamente. Porque eran más o menos de ese porte. Ya, ya, ya. Y por tomar mucho vino, después queda con la caña. Mira. Usted. Con la caña. Buena. Exactamente. Buena. Yo sé que en México, por ejemplo, le dicen la cruda. La cruda, sí. sí. Eh, no conozco otro nombre, la verdad. Para la, pa la caña la resaca como la conocemos nosotros habitualmente. Estoy viendo una página de medicina que dice... Sí. Eh, si es bueno para, para enfrentar la rosaca o la caña o la cruda, el eh, tomar aspirina, por ejemplo, o antiinflamatorio. Y dicen que son efectivos para aliviar un poco la molestia y el dolor, más que nada musculares, pero que no te va a hacer eh, bien. Y que tampoco hay que tomarlo con el estómago vacío. Los antiácidos van a ayudar a evitar el tema de la, el tema de los vómitos. El acetaminofén, no tengo idea qué mierda es, pero dicen que no hay que consumirlo. <risa> ¿No? No será como el éxtasis? No tengo idea, pero debe ser un medicamento. Lo que dicen, hay que tomar mucha agua, mucha agua, desayunar, eh, consumir antioxidantes como las bayas, las cerezas, la uva, las granadas, zanahoria, espinacas, jengibre, chocolate con nueces y semillas, té verde y té negro. Tomar café o té funciona porque es estimulante, pero al ser diurético te puede hacer mal también con el tema del agua, entonces tenés que tomarte una taza de café o té y después tomarte una, una taza de agua. Pero para que andamos con cosas, pero cuando uno anda por la calle no quiere nada, no quiere comer, no quiere tomar nada. Sí, todo <risas> quiere puro dormir. En todo caso, sí, porque el cuerpo necesita como tranquilizarse. Como, eh, Ahora, sí, pues. dice, ¿cómo evitar una resaca? Tomar con moderación. Porque si tomáis con moderación, entonces no hay resaca, pues sos pedazo, sí, de Sí, <risas> pues, sos pedazo. <risa> eh, evitar mezclar. <risas> Eso. Eh, por ejemplo. Gran consejo. Sí, eh, bebidas fuertes con bebidas débiles. Por ejemplo el whisky, coñac, tequila, vodka, ron, gin, ginebra con cerveza o con pisco o, sea, o con vino o sea, si va a tomar suave, toma suave si va a tomar fuerte, toma suerte no me pero quedo. es que cuando uno está en el mambo ahí, no le importa nada ya cuando te entra un poquito de agua al bote empieza a ir, eh, abramos la otra, no, aquí ¿qué queda eh, ya no quedan chelas, queda vino abrámoslo abrámoslo, <risa> y después, oye, sacado el vino no tiene un tequilita por ahí, ya vamos, eh claro. <risa> sí. por eso que a veces la caña les da tan fuerte bueno, Exacto. tienen que dar de dormir harto. También la caña uh -huh. da porque uno se acuesta muy tarde y los días que la temprano, entonces no, no, no, no alcanzan. Mire, yo le tengo los nombres más comunes de la caña o la resaca eh, en algunos países. Ajá. Mire, se le dice caña, obviamente lo conocemos acá en Chile. Eh, chuchaqui se le dice en Ecuador. Chuchaqui. Sí. And Anda la chuchaqui. Pues, <ríe> <ríe> algo así. <ríe> Cruda, que ya lo dijo, en México, Estados Unidos y Colombia. Ya. Yeah. Goma. Goma. Ando con la manza goma. ¿En dónde? Es en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. O sea, podríamos decirle que si es una mina que está ebria, puede decir, oye, la mea goma. Algo así. Si <risa> <risa> sí, tiene la media goma, Claro sí. Ratón se le dice en Venezuela. ¿Cómo? Ratón. Ratón. Ratón. Así se le dice en Venezuela. O sea, esto es ahora, se, ahora. se están comiendo la cruda. Pero ya no se le, exactamente, ya no se le puede decir porque no están quedando ratones Claro. Guayabo en Colombia también se le conoce, como aparte de gomas también se le conoce como guayabo. Eh, chaki en Bolivia. Chaki. Y exactamente. Y en Cuba, aparte de conocerse como eh, goma también o como cruda, se le conoce como juma. Ah, andáis con la juma. Andáis con la juma. Guayo <risa> <risa> es, co es como coma, andáis con. Sí, no sé. suena Es Suena flaite. Andáis con el buzo joma. <risa> Te... Oye, oh, esas marcas, esas marcas de Persa <risa> o esas marcas de, de de feria, de los fusos, <risa> sí. de las zapatillas, algo <risa> bueno es trailer flight. Oye, pero sí. son trailer caras. Sí. Sí, son caras. si sí, no, no, es que sean baratos, bueno, pero son flight. Po. Sí, pues. Yo me compré una vez unos zapatos que se llaman Paranamá Yanko. <risa> Un amigo tenía unos que eran Panorama Joven. <risa> <risa> <risa> Podríamos hablar un día de todas esas marcas, sí. buscar esa información Made in Paraguay y hablar de todas esas... Sí, Made in Paraguay Oye, las copias paraguayas eran terrible buenas Yo me compraba copias paraguayas de los discos de Play y eran filetes Pero si tengo entendido que son casi, casi iguales, casi idénticos O sea, lo que pasa es que el disco de Play eh, uno es eh, negro Pero la copia del disco eh, paraguayo, el pirata, venía eh, niquelado Yeah. Igual que el CD de audio y venía impreso y hiciera la raja. Era como un CD original, entre comillas, pero como más parecido a los de audio. Ah, ya. Yeah. No queda como el CD eh, que uno graba, que uno pesca y lo pone en el grabador. Ya. Yeah. Mira cuestión rara <risa> sí, pues. Así que Joma en Cuba. Exactamente. Que, no, tú andas con la Joma, maldito como de mieldi <risa> Que lo que tú dices, chico Sí, pues, profe. Pero igualmente, aunque andaba con la Joma anoche, ¿eh? Eh, vi una película en Rolandino PTV porque usted sabe que Rolandino tiene...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 Para más información o consultas comuníquense directamente por WhatsApp al más 569 7869 569 7869 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión ¡Ejale, grande Roland! ¡Bravo, bravo! Grande Roland, grande Ayer eh, la resaca no me dejaba dormir entonces me puse a ver eh, una película y me puse a ver Cruela. Cruela de Vil Cruella de Vil Interesante cómo plantean eh, digamos, los inicios de Cruela de Vil es, co es, es, bastante... es como el ascenso a la locura eh, Claro, una cosa así Pero la mina ya venía loca Bueno, eh, eh, la película no es muy, eh, digamos, para el Oscar No, no, no es para eso Pero sí es bastante lindita y entretenida Podríamos decir que Cruel es como La chica d'alma te asciende Algo así <risa> La chica d'alma asciende Oiga, y ya está en eh, Rolandini PTV La reunión de Friends, como dijimos la semana pasada eh, Que podía estar Ya está disponible Ay, tú me dijiste que había un loco que estaba hablando así de... Ah, el Matt LeBlanc, no, el de LeBlanc que hizo al... No, es uno de los protagonistas que está hablando como un Jerigoncio <risa> Que el loco abusó mucho de las drogas y toda la cuestión eh, Pero ahí se la recomiendo, veanla, Ent es entretenida también ¿Cuánto dura esa más o menos? Una hora cuarenta y cinco más Ah, menos. piola ya Sí, sí, piola Bueno Oiga, y vamos con nuestra sección tan querida y respetada por la gente. ¿Lo dice usted, lo dice yo o no lo dice nadie? <risa> Déjeme decirlo yo, aunque me va a doler la cabeza. Yeah. Pero, ¿cómo tan weón? <risa> oh, me me da olvidar la sien. ay! ay, ay. <risa> Sobre todo con esta noticia, bro. Ay, ay, ay, sí, pero ¿cómo tan weón? Otra vez. Miren, dentro del contexto de que se pusieron de acuerdo los, los niños y fueron a atacar democráticamente, porque así es como les gusta a estos desgraciados. A, democráticamente, a todas las personas que piensan distinto a ti van a y, y te dejan recaditos afuera de la sede de los partidos políticos o de memoriales, diciéndolo muy de acuerdo que están, es, es, es como el, eh, el ideal ilustrado amigo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero daría mi vida por defender el derecho a que tú te puedas expresar Una protesta así o eso es lo que yo creo Que quisieron hacer estos muchachos al frente De la sede de la UDI, Renovación Nacional Y del Monumento de Jaime Guzmán Claro, exactamente, tal cual, como hizo usted <risa> Sos pedazos de... <risa> Sos pedazo. Oiga, ¿cuál es la, la mina que está compitiendo con el Orrego como eh, gobernador? Eh, Carona Oliva, Carina Oliva ¿Así se sí, llama? Carina Oliva Bueno, la mina justificaba todo esto Pero así a rajatabla ¿Qué decía ella? Decía que todos teníamos derecho a manifestarse y todos nos manifestábamos de diferentes formas y la cacha la espada, eh, Orrego obviamente que le rebatía ¿eh? Eh, y ella típica zurra. Decía, pero cómo haces esas caricaturas, Claudio y bla, bla bla y hablaba de los niños que están eh, detenidos, que son presos políticos. Ya son todos presos políticos. Ah, sí. sí. Sí, todos están presos por pensar diferente. No, no, no quemaron en iglesia. No, no hicieron mierda en un supermercado. No amenazaron con pistolas. Es que no, tenía nombre. Todos piensan. Ah, en hambre y el ciber está pero la verdad entonces estos niños claro van a atacar las sedes de la UDI, de RN pero sobre todo un niño en especial si, sí, el niño clavado <risa> y no es porque lo hayan crucificado como a cristo, no es porque le gustaba tirarse piqueros clavados sobre todo desde el puente pionono ¡Uy! exactamente, el niño símbolo del frente Amplio. Claro. el promotor de mojones <risa> Pero cómo tan weón, pillan a este mismo desgraciado, al que supuestamente el Paco empujó y tiró, Paco Asesino, tiró al río Mapocho, el cabro. El Michael Phelps de Puente Oye, yeah. <risa> <risa> sí, cómo tan weón. Uh, eh, lo pillaron al, al, que... al niñito que también estaba ahí, estaba rayando la sede y estaba ahí eh, recuperando el tiempo perdido, obviamente, que pasó en el hospital. Sí, pues. Mire, le damos una noticia para poner en contacto un poquito el, el tema eh, Bueno, dice atacan sedes de la UDI-RN y memorial de Jaime Gumban ¿Este memorial está en eh, Plaza de Armas? O sea, perdón, Plaza Italia, en Baquedano No ¿O es el memorial que está ahí en... Eh, A ver, espérate, el Vitacura el, el, el memorial de Jaime Gumban lo querían hacer ahí en Plaza Baquedano y mm. hay hasta un documental de cómo los vecinos se organizan para impedir que se levante semejante monumento a la dictadura ah ya, porque los vecinos, son, los vecinos <risa> eran conscientes, no pero te imaginas hay un memorial de Jaime Guzmán ahí con todas las protestas y los niños jugando afuera <risa> sí, pues. no puede <risa> no. ser dice el incidente ocurrió ayer durante la manifestación de ciclistas que derivó en daños en la sede de RN y la UDI y rayados en el monumento del ex senador según carabineros, uno de los detenidos es el adolescente que cayó al río durante la manifestación, cuyo y a responsabilidad se le imputó al ex carabinero Sebastián Zamora dicho sea de paso, profe eh, se confirmó que el carabinero no había tenido la intención de empujarlo y bueno nadie le pidió disculpas al pobre uh, perdió la pega y hay que no quedó por, nada, sí, pero pa, yo te asesina si, si yo vi que el loco yo estaba ahí po, y yo vi que el loco va y lo empuja, ¿Ah, empuja sí? así saca sus poderes Jedi y telepáticamente va y, y lo empuja y el loco voló po, y yo lo vi que voló porque voló y yo lo vi que voló y cayó po, y sí, y sí pues entonces no, yo te asesina acá <risa> Acá dice el gobierno condenó los hechos. Ah, estamos listos. Solucionar Se problema? solucionó todo. Sí, todo estamos listos. Ya anunció acciones legales. Ah, pero espere, espere, espere. no. Ya sé lo que viene. ¿Eh? Vamos a buscar a todos los responsables. <risa> claro. Exactamente. Esto lo he visto, esto ya lo he visto antes. Sí, esta película está repetida. Dice, mientras los dos partidos presentarán querellas. Yo, eh, no, no entiendo de qué mierda le sirven las querellas eh, Para decirlo, muy enojado que están Ah, ya <risa> <risa> nada, si sí. ¿sí? no para nada En paralelo, además, el gremialismo Ofició al ministro del interior Pidiéndole que se reincorpore Zamora A la Carabinero ¿Usted cree que lo van a reincorporar? No, ¿tú, tú, ¿tú crees que él va a querer volver? No. Partamos oh, de eso. Es el, es el Zamora debería ahora demandar al Estado. Yo creo que el loco está ganando más plata como guardia y está más tranquilo. Eso. <risa> Dice, dos sujetos fueron detenidos ayer en la mañana por cargos de desórdenes, rayados y daños provocados a las sedes de RN y Ude, en la comuna de Providencia y al memorial del ex senador Jaime Guzmán. Según informó Carabineros, los hechos ocurrieron durante una manifestación de un grupo de ciclistas, el que derivó en los incidentes. Los diputados fueron grabados por cámaras de seguridad y luego detenidos por personal policial tras un seguimiento un grupo muy menor de personas, alrededor de 20 o 30, eh, se descuelgan de la secretaria y ocasionan daños de, a la infraestructura de algunas sedes de partidos políticos y al monumento de Jaime Guzmán señaló el general eh, Raúl Agurto. La información proporcionada por la policía informada señala que uno de los detenidos es el joven de 17 años, lleno de sueños y esperanzas que cayó de, eh, desde el puente Pionono hacia el río Mapocho durante una manifestación eh, situación que bajo el cargo de homicidio frustrado se le imputó al carabinero Sebastián Zamora quien se mantiene en arresto domiciliario parcial desde el 25 de mayo ah, pasado chapo. todavía en arresto domiciliario 25 de mayo pasado, o sea, hace una semana o de hace un año yo entiendo que hace un año no, pero es que esto, esto fue en el verano ahora, ¿no? Ah, ¿de veras? Sí, sí, fue en el verano. ¿Sí? O oh, por noviembre, por ahí, pero si sí está. Porque el loco se quiso tirar un chapuzón, por pues, si te tenía calor. Claro. La verdad, de veras, sí. Es que le, le picaba los le ojos por el la lacrimógeno. Mira, yo había entendido de que el cabro, después de pegarse en la cabeza, como que se había interesado y como que eh, había aclarado sus dudas y existenciales y ¿Sí? se había puesto una buena persona. Se tiene que haber pegado en la cabeza de nuevo, entonces se volvió malo, para que aprenda. Es que... malo <risa> No, profe, si esto no, no, no cambia, ni con palo en la cabeza eh, Bueno, tendría que pasarle Algo muy, muy Heavy, muy serio Como para que cambien su mentalidad, creo yo Porque estos jóvenes Están llenos de sueños y esperanza, Que van a manifestarse pacíficamente eh, Tienen todo el apoyo Todo el apoyo del sorterío. Es que ellos quieren un chile mejor que es lo que no entienden estos fallos, cueles. Claro, ¿por qué no? Oiga, pero se, le, usted, ¿se da cuenta el doble estándar, se le dio como fiesta al carabinero En todos los matinales, los periodistas, en todas las radios, en todos los eh, diarios Y ahora, ¿quién habla de esto? De, de toda la investigación es, Se ha hablado súper poco Es que es un menor de edad Ah, claro sí. <risa> Dice, está confirmado que una de las personas detenidas correspondería a la persona, a el, al niño lleno de sueños uh -huh. y eh, de esperanza. Los antecedentes y los medios de prueba fueron entregados al Ministerio Público por el cargo de daños a la propiedad. Ah, claro, el Ministerio Público. Uh -huh. sí, estamos ¿Qué te has puesto que lo ha la fiscal, uh -huh. Chon? <risa> sí, le a entregar un, un galvano. Que... Bueno, tengo entendido que si lo hacía por tercera vez tenía descuento. Bro. Sí, ¿Ah, sí? <risa> Ahí está acumulando puntos. <risa> Sí, tenía cupones de descuento También para comprar eh, pintura en la. Claro Dice un grupo de violentistas Atentó contra la sede de los partidos políticos Y en contra de un memorial de un senador Que fue asesinado en democracia Agregando que presentaremos acciones judiciales En contra de quienes fueron detenidos Cometiendo graves desórdenes Y el atentado contra la propiedad pública y privada Por otro lado, el secretario general de Renovación Nacional José Miguel Arellano Anunció una querella contra quienes resultan responsables de los rayados ese de partido en Calle Antonio García. Eh. Además, llamó a una condena transversal de lo que... Eh. Espera. ¿Por qué mierda siempre hacen lo mismo? Es que es como lo que más podía hacer. ¿Qué más podía hacer? ¿Perseguirlos con un machete? No, no, no creo. No, obviamente. Pero hay cosas que ya a estas alturas no resultan. Las querellas no resultan. ¿Qué mierda sacan con llamar a una condena transversal si no lo van a hacer? Es que es como para dejarle en claro a la ciudadanía para qué lado está cada gente. Pero ojo, que no me extraña que pueda aparecer después hasta Mario Forde de, de, diciendo que era el niño idealista. Con, lo, con los esperados ¿Sí? que está por buscar votos. Bueno, en todo caso. El Forde eh, se iba a tirar también a, a ser presidente de, de, de su partido, ¿no? Me parece que no. Que ahora como iba como candidato presidencial no, no buscaba ser presidente del partido. Ah, ya. Yeah. Tengo entendido que va a chaguán. Sí. sí. Pero no me acuerdo quién, contra quién va a pelear. Porque las elecciones son también luego. Claro. Pero caché de ver. Pong, pongámoslo bien en, en perspectiva. Este, este desgraciado que sabíamos ya que habían habían fotos de él tirándole cuestiones a los Pacos. Que después arranca. Que no cumple con las órdenes. Que él, supuestamente lo empuja. No se cae el río Mapocho. Se tira. Porque la flaca, la, la primera flaca que graba, ella dice, el loco se tiró para que el Paco no lo agarre. Y después ella misma dice, no, a mí me obligaron a decir eso. Y, y fue como, como raro. Pero pero si en los videos se ve que el loco se tiró. ¿Sí? A, a lo mejor tiene un empujón, tiene un empeñón con el Paco. Pero eh, yo entiendo que ese empujón no fue intencional a la, a la detención. Sino que los dos ahí se encontraron y puta, el loco sacó la peor parte. ¿no? Claro. Eso es lo que pasa cuando eh, colocas... Es como lo aquí claro. con el hombro. Eso es lo que pasa cuando juntas a un objeto inamovible con una fuerza imparable. <risa> <risa> le sale de la Eso es Batman eh, cuando el, el mayordomo le está contando, me parece, que sobre el Joker. Uh -huh. O el Joker el que dice eso. Pero es una cuestión así, es una frase de Batman así que, que, que la encontré. Claro. Así como, oh la guabulenta. Algún día la voy a ocupar. <risa> y lo hice. <risa> Exactamente, oiga pero sabes que ya no quiero seguir con la noticia de este pueblo porque ya me, me, me aburrió, es uno más Mira mientras fuera uno menos <risa> Bueno eso sí, sería mejor, Ay. no ahí andaríamos más en la noticia Pero la verdad es que no le va a pasar nada, aparte de estar detenido un rato eh, Los zurdos lo van a seguir enalteciendo, eh, le van a seguir prestando ropa Porque es el niño sí. símbolo, obviamente junto con, con Gatica Con sí. Gatica, ¿eh? entonces... Yo creo que como tan weón el, el sorrerío, que viendo las pruebas, viendo la, las situaciones empíricas... No, porque ¿eh? es que él sí, un que no es un luchador social, pues, entonces por eso sí, es valiente, por él hace lo que, lo que los, los demás sí. no hacen, porque gracias a gente los... como ellos, es que Chile va a tener una nueva constitución, y gracias a gente como ellos, ya <risa> los cabros chicos que saltaron los torniquetes, es que vos tenías el tercer el tercer 10%, así que pegate con una piedra en los dientes, machucao. <risa> Después vamos a andar en eso, profe, de sí. algún día. Gracias a los niños que saltaron en la Es La imaginación de estos juegos es increíble, o sea, eh, eh. Pues Por eso le digo, profe, si ellos viven en su mundo sí. paralelo, en una dimensión desconocida. Sí, ya. Vamos con mejor con la otra sección, que también es la sección de sí. toda Latinoamérica Unida, junta. Exactamente. La vuelta al Déjale mundo. La vuelta al mundo. Pero esta viene mejor, profe, profe. Esta viene para cagarse la risa. Sí, pues. Porque es una mezcla entre. Como tan weón? Y la vuelta al mundo Exacto <ríe> Si creían que solamente en Chile teníamos confusiones graves Con respecto a escritores No, no, no, no, no En Argentina pasan cosas peores Es que Argentina también, pues, hay que tomarlo <ríe> por ese lado Yo creo que la falta de asado los Sí, los tiene locos Los pobrecitos No sé si habéis sí. el video el último del dolorcito, Donde mostraban los cortes ¿Eh? populares que eran pura grasa Oiga, sí. qué, qué, qué terrible, por Argentina era como un 1% de carne, 98, 99% claro, de grasa. Presentadora argentina confunde muerte del primer bi, b, eh, británico vacunado contra el COVID con William Shakespeare. Sí, aunque este no lo crea. <risa> Llegó un poquito tarde, unos 400, unos 400, 400 tarde la mina. Tarde, sí. Una presentadora argentina confundió al primer vacunado contra el bicharraco en Reino Unido, William Bill Shakespeare, quien murió la semana pasada. Con su célebre homónimo, autor de obras clásicas de la literatura inglesa, como Otelo, fallecido hace más de 400 años. Y, ya, pero como tanto. ¿Recuerda la chilena que dijo que cuando murió un, eh, Humberto Bolaño? O sea, Roberto, ¿Roberto Bolaño? Bolaño. Humberto Bolaño. Humberto Bolaño, la otra, <era> maturana. <risa> sí, pues. <risa> Roberto Bolaño ya dijo, uy, se murió Chespirito y todo, guajajaja, ja, ja", porque será Roberto Gómez Bolaño. Ya, claro. Acá se murió, se, acá matando, se murió William Bill Shakespeare. Y Ajá. ella dijo que lástima que haya muerto el autor. Yo me leía todos sus libros Ay, <risa> oh, es que en verdad es muy, es muy extraño Mira, La periodista, periodista, perdón Noelia Novillo, ahí está, boy, no te no podía billo. pedillar nofilillo, sí, la van no a filetear, La mini vuelta filete. No. <ríe> sí. Informó en vivo sobre la muerte del anciano de 81 años, que en diciembre le dio la vuelta al mundo por ser el primer hombre en recibir una vacuna contra el nuevo bicharraco. Creyendo que se trataba del escritor, uno de los mayores autores de la historia de la literatura. Vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta. Ante la magnitud de este hombre, estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento", comenzó diciendo Novillo en su espacio televisivo. Vamos a contar el motivo, el por qué. Lo cierto es que uno de los escritores más importantes para mí el más referente de la lengua inglesa, ahí lo vemos, y sale una foto del viejo, es el primer hombre que recibió la vacuna contra el bicharraco. No puedo decir el otro nombre por razones obvias. Murió en Inglaterra a los 81 años, agregó ante la perplejidad de muchos televidentes. Minutos después, el extracto con sus declaraciones recorría las redes sociales que se inundó de bromas, memes y hasta insultos. 500 años por el mundo y muere justo después de recibir la AstraZeneca. Raro, raro, raro. Pero, Pero se lo, ¿quién se lo habrá traído? El doctor Brown se lo habrá traído a El señor Pivot no sé. se vino en Steingate. Ah, que lo vamos a hablar después. ¿eh? ah. ah. Ahora, obviamente la presentadora se va a defender y toda la cuestión, pero pucha, a veces con quedarse callado basta, porque por tratar de arreglarla sí. la echar a perder más. Exacto. En su siguiente aparición en el mismo ciclo, este viene la noche, se defendió asegurando que sabía y conocía lo que estaba diciendo. Dice, se ha viralizado la última hora una noticia mía. En realidad, sabía y conocía lo que estaba diciendo. Y comentándole, como siempre, a toda la gente, me mal expresé. Me faltó un punto, me faltó una coma, un paréntesis. Quería aclarar algo. Fui mal explícita y la gente, por supuesto, lo malinterpretó. ¿Dónde mierda pude malinterpretar eso? No, o sea, no podía pues pues sí, ahí lo vemos. Ahí está el primer hombre que recibió la vacuna y más encima después dice, para mí un gran referente. Para mí el mejor escritor y cosas así. Es que, bueno... <risa> No podía, Argentina, hijo. no lo entenderías No, un país, un país con buena, buena gente. gente Con gente culta <ríe> Exactamente Bueno, no, no podemos asignar nosotros acá porque la confusión Mira, yo creo que la confusión acá de, de Chespirito podría haber pasado hasta ¿Eh? más piola Porque primero, Roberto Bolaño no era tan conocido Y Roberto Gómez claro. Bolaño en ese tiempo estaba vivo Entonces... Podría haberse, estaba viejo también, entonces podría haberse dado de. Ya, se murió Roberto Bolaño, ya, chota, Chespirito. Ya, te creo, no se puede confundir. Pero venir a decir que se murió William Shakespeare. <risa> <risa> <risa> el, es que llegó muy tarde, mo. el loco muere en 1616, pues. <risa> o sea, eh, 405 años después. <risa> <risa> Puta, que le llegó lento la noticia <risa> Venía por correo, güey Correo de Chile <risa> claro. Oye, desgraciado, estoy, estoy esperando un paquete Hace más de un mes y todavía no me lo vienen a dejar Ya llegó a la central y no pasa nada ¿Sí? Sí, no pasa nada Ay. <risa> bueno Capaz que la próxima semana diga que en Francia eh, empezó una revolución y que un tal Napoleón... <risa> Va a solucionar todo. <risa> <risa> claro. Mira, pero ¿quién fue el que murió? Bill Shakespeare, el hombre inmunizado con Pfizer en diciembre en el University Hospital, Hospital de la ciudad inglesa en Coventry, murió el jueves 20 por causas ajenas al bicharraco. William Shakespeare, por su parte, autor de clásicos de la literatura universal como Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet y decenas de otros, falleció también en Inglaterra, pero en 1616. <risa> Sí. Ay, ay, ay. Y por causas que aún claro, se investiga. no fue el bicharraco, ni la <risa> vacuna Oiga, profe, eh, ¿qué le iba a preguntar? Ah, se me fue eh, ¿Habrá sido pariente del verdadero William Shakespeare este año, no? Eh, capaz que haya sido uno de sus descendientes, tatara, tatara, tatara, no sé cuánto, Shakespeareano Porque, eh, bueno, Shakespeare, no, yo no sé si tuvo descendencia Y la verdad yo tampoco, debe haber tenido, ¿Sí? ¿Sí? Pero es que Shakespeare, igual en Inglaterra, ya, como decir aquí, no sé, González, no, no, no, no creo que sea como los González, pero, pero sí, deben haber varios. Y a lo mejor los papás dijeron, hoy oh, si le ponemos William, capaz que en una de esas haga famoso. Y se hizo famoso, y no, se, se ver, hizo ¿eh? famoso, sus padres <risa> lo lograron. Así como, lo logró, ¿Sí? el maldito hijo de lo logró. <risa> hoy yo vi en eh, un recorte hace mucho tiempo, sí, eh, donde salía, por ejemplo, la. la... Estas páginas sociales que salen en, en el Mercurio yeah. o en la revista. Y había una pareja de pololo en donde el cabro se llamaba Francisco Pinochet, por decirlo así. Y la cabra se llamaba José Faugar. <risa> De ahí iban a ser. iban a ser sí, el. Sí, todos le decían, ponle a gusto a tu hijo, weón, ponle a gusto, sí claro. se me acuerdo, weón. <risa> <risa> Mira, ¿sabes que Tenemos otra noticia, pero podríamos ir una pausa y volver con esa noticia. ¿Qué le parece? Ya, pues, profe. Y en la vuelta entonces damos. Continuamos con eh, esta sección de La Vuelta al Mundo. La capital de los simios.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 <ríe> Salud en Escupo momia Hidratándonos Exactamente Con unos bebestibles Sin 0% alcohol 0% alcohol hoy día Sí Mañana no sé Pero hoy día sí <ríe> No les prometo nada señores Claro <ríe> Oiga profe ¿Y dónde nos pueden encontrar? Excelente pregunta caballero Nos pueden encontrar En Spotify Los días lunes Ahí vamos a estar Para toda la semana Y para siempre Exacto El día lunes A las 10 de la noche En .fm.cl usted nos podrá encontrar y, poda, y podrá disfrutar de, de este y todos los capítulos también Repetición los días domingo a las 10 de la noche El día martes estamos en YouTube Porque en YouTube está todo el mano Entonces en la tardecita ahí usted nos va a encontrar Así que por favor dele al botón me gusta Al botón de suscripción Vamos en un 19% de la meta Vamos que se puede Hemos Ajale. tenido un, un aumento de, de los suscriptores Moderado pero hemos tenido Así que necesitamos ahí el, el apoyo de todos ustedes para, para poder continuar con este proyecto Si es primera vez que nos escucha Por favor ahí dele Dele un sabroso me gusta y una suscripción en, en YouTube. Y también, bueno, estamos en las redes sociales en Facebook. Nos pueden encontrar en Instagram como Capital de los Simios con K. Y pronto ya vamos a reactivar el, el Twitch. Así que ahí nos vamos sí, a tener pues, durante el fin de semana. Hay que ponerse a jugar ahí, a, a mostrar cositas interesantes. También eh, echar el pelo un rato. Claro. Así que vamos a estar activando nuevamente el canal de Twitch. Excelente. Y nos quedó una noticia pendiente de la Vuelta al Mundo. Sí, pues, profe. Bueno, de repente, en esta sección hay noticias de la Vuelta al Mundo, pero deberían estar en la sección anterior. Yo no sé si esta noticia debería estar en esa sección o debería ser dupl duplicada. <risa> Mira, es que tiene varias aristas. Por una parte, el que la hace yo creo que es Viaracho, pero el que lo recibe es como tan weón. Claro. Oiga, pero ¿había pasado oh, un caso así similar antes o no? ¿Tiene conocimiento de que haya habido un caso parecido? Que yo recuerde que yo recuerde así al, al nivel de lo que estamos a punto de decir, no creo. ¿No? No. Que yo recuerde. Pongamos la noticia en contexto entonces. Telenormal está. Artista vendió una escultura invisible por más de 13 millones de pesos en Italia. Invisible, invisible. O sea, lo que hizo, no se ve. Lo dice lo se w escucha yo. ¿Pero cómo tan hueón. <risa> Pero o, ojo, ¿Eh? la persona que lo compra, el, el que lo vende, el artista, viaracho el weón. Sí, pues. La cultura inmaterial deberá, deberá, ojo, deberá ser instalada en un espacio de 150 x 150 centímetros. Esa es la recomendación del artista. O sea, un, un metro y medio al cuadrado. Exactamente. Pero, o sea, estáis vendiendo un pedazo de cinta. El artista italiano Salvatore Garau vendió por 15.000 euro, euros, más de 13 millones de pesos, una escultura invisible llamada Yo Soy, la obra que fue subastada, subastada, más Chuché. encima. O sea, no era el único cuedón, había más cuedones. <risa> Me imagino los cuedones. Claro. No la veo, pero <risa> ahí van 10.000 euros. Yo tampoco la veo, pero para 11.000 <risa> Es, pues, como esa, es, es como el cuento ese de, de la capa, no sé si te acordáis Ah, del rey desnudo Sí, del rey desnudo Sí, algo así, <risa> eh, Fue subastada el 18 de mayo Debe ser <risa> instalada en un espacio vacío de una casa particular Que mide un metro y medio por un metro y medio Oye, pero eso es más de la mitad de mi pieza vos. Sí bueno, que no pagaría 13 millones de pesos por una. Bueno, el comprador de quien se desconoce el nombre solo Obvio. contará con el certificado de autenticidad de la extraña obra de arte. Y, mire, el certificado de autenticidad, ¿para qué andamos con weas? Yo falsifico mejores weas que, que hace Ah, pero el Juan tiene un timbre que dice Salvatore Grau. ¡paf! Ah, sí, no, no, no. No te podía mandar a hacer un timbre ahí a, a bandera. Claro. O, <risa> pero luego también le, po le ponen la firma, aunque también. La firma es como bien... vale eh, cañada para la firma sí. si parece una firma de autor <risa> Salvatore Garau respondió a las críticas que apuntan a que no vendió nada El vacío no es más que un espacio lleno de energía Y aunque lo vaciemos y no quede nada Según el principio de incertidumbre de Heisenberg Ese nada tiene un peso Por tanto... Tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros. Ese Toyo. Heisenberg nunca planteó una huella, ni siquiera parecía eso. ¿No? no, oiga profe, ¿y qué pasa por ejemplo? A ver, si yo me pongo en ese cuadrado de 150 por 150 y me tiro un peo, ¿Queda Uf. mi esencia ahí? ¿Mi energía? toda la energía del poroto? <risa> la energía olfativa. <risa> Sí, en el momento que en que Decida exponer una escultura inmaterial En un espacio determinado Ese espacio concentrará cierta cantidad Y densidad de pensamientos En un punto preciso Creando una escultura que desde mi Solo título adoptará Las más, la más variadas formas Ah, o sea que no es solamente una escultura Digamos estática eh, Puede tomar varias formas Bueno, va a ir mutando, de acuerdo sí. a lo que tú pienses no, y lo más cómico es que va a llegar la gente se va a empezar a colocar, me lo imagino así, con una mano en la barbilla y, lo, y con la otra mano tomándose el codo ¿Mm? y haciendo así como, mmm, sí, claro. no. Yo aquí veo como el artista quiso plasmar la inmensidad de la nada y, y, y no van a faltar, lo bueno es que van a estar con esa parásis, <ríe> con ese tufillo intelectual de... Sí, a ver... Pongámonos en el caso de que el tipo que la compró se la lleve a su casa, al espacio que dice, e invita a los demás a verla Claro, todos los demás intelectuales van a estar así, como usted dice, con la mano en la barbilla, pensando, <risa> tratando de ver la, la obra Pero por dentro van a estar pensando, ¿cómo este weón pagó usted 13 millones por nada? ¿Cómo tan weón? Ahora, yo creo que sería rasca en todo caso colocar el certificado abajito así de la escultura no sería sé, por... colocar eso. Entonces sería la escultura de la ná, ¿eh? ¿No? Y de repente alguien que no sepa y mete la mano entre mí dice: No, te echaste la hora güey. <risa> <risa> Me diste ese palo, <risa> No, pero mira, al, al, al intervenir con mi mano cambió de aspecto. <risa> Entonces claro, ahora vale más, güey. <risa> o que, por ejemplo, esté marcado, no esté demarcado, no y... sé, pues. Es que si no está demarcado ya sería culpa del, del dueño. Claro. Sí, él tiene que asumir los, los, los costes pero bueno, no mira, sé, pues yo voy caminando y paso por ahí Me la puedo echar O te la puedo robar ¿Cómo se robarías ahora? ¿Ah? ¿Cómo nos robaríamos ahora? No, no sé, sea, yo creo que es difícil Porque deben haber muchas cosas ahí eh, eh, Dispositivos de seguridad resguardándola, <risa> Rayos láser, <risa> rayos gamma ¿Cómo haría el Indiana Jones para cambiar así el, el huevito? <risa> oh, bueno. Mira, yo me enteré que el Nyan Cat original se vendió en 600 mil euros. ¿Qué es el Niancat? El Niancat, ¿te acordáis? Un gatito que era como con un arco iris que decían. ¿Sí? Ese Niancat original ¿Ah? se vendió en 600 mil euros. ¿600 mil euros? Sí, que mucha más, mucho más que los 13 millones que pagó de creación. Bueno, el Niancat, y ni siquiera es que tú puedas controlar y decir. El. Eh, ya, este gato no se ve más y yo lo voy a bajar de internet. No, porque se va a seguir eh, con la reproducción del gato. Entonces, tú compraste en el fondo el, el primero, el auténtico. Pero lo, todos los que se regrabaron del gato van a seguir ahí en, en, en la web. Es muy raro. Este mundo este mundo está demasiado raro. Oiga, profe, si hay mercado para todo y hay hueones para todo. Sí, de sí, eso es la verdad. ¿Habrá sido Zurdo el que compró esta hueá? No sé, pero mira, fíjate el, el artista, ¿cuál es el apellido que tiene? Es Salvatore Garau. Garay. Sí, no será Garay, güey. Bueno? Pariente de Garay. <risa> Capaz, po. El pariente Capaz italiano de haya... Rafael Garay. Capaz que haya sido <risa> pariente del pelado Sí, porque mira, eh, con, con el discurso que dio, es que en, en verdad me encantó, me encanta la güey que dice. El. Es que... Cuando dice, el vacío no es más que un espacio lleno de energía Y aunque lo vaciemos y no quede nada Según el principio de incertidumbre de Heisenberg Eso no tiene ni un peso bueno, Está metiendo está, está, está, metiendo conceptos que suenen bien <ríe> Para justificar su, su viveza Porque Ajá. no lo puedo llamar de otra forma El loco se avivó, vendió una escultura en blanco ¿Y en el fondo qué? Ven, ¿Vendió por 13 millones de pesos el certificado? Si sí, eso es lo que venden en el fondo. De que tienen, un, entre comillas, una hora de, de este artista. ¿Y esta hora después se podrá revender? Eh, Con el certificado sí, si ¿Sí, ¿Sí? es la gracia, sí. Ah, ya. Yeah. Ahora, este buen tiene otra obra que está en una ¿Eh? calle. Que tiene, es eh, una. Mira, ni, ni siquiera una wincha buena. Compraron una wincha, hicieron un cuadrado y la wincha ni siquiera está bien pegarla en el piso. <risa> no, Lo que pasa es que esa es la misma, profe. No, esa, esa es otra, no. No, si no, sí si es la misma. Lo que pasa es que esa, esa obra, esa, esa wincha que se ve en el video, eh, él la instaló en la plaza. Eh, en La plaza de Esc escala de Milán Para sí. exhibirla, entre comillas Sí, pero la obra se llama Buda en Contemplaciones Y la obra se llama Iozono Son dos obras distintas, dos obras invisibles distintas ¿Y habrá vendido las dos? Sí, porque la obra está instalada en la plaza bro. Ah, está instalada en la plaza Sí, bro. Esa ¿Sí? es una escultura permanente La gente que pasa todos los días no la ve <risa> Bueno, mire Véalo por el lado amable A esa escultura no le pueden pintar con graffiti No le pueden hacer lo que hicieron a Paquedano <risa> uh, hey, Exactamente No se pueden subir los huevos arriba <risa> Ay. Me acordé de, de, de estos de esto personajes, los hijos de Flanders Cuando tienen una, ima, una Navidad con imaginación Sí, aquí está mi escultura Sí. Vamos a ver esta escultura con imaginación Oiga, pero profe, mire, yo le digo Hay mercado para todo y hay compradores eh, de, de, de todo tipo de hueá No sé si usted conoce un video en donde... Eh, un, una guaguita le muerde el dedo chico O le muerde el dedo al hermano ¿Sí? y Los dos están sentados en un sillón sí un video Y el último, hermano dice Ay me duele Es antiguo ese video sí po Es uno de los videos más vistos en Youtube ¿Mm? Y ese video se vendió por más de 760 mil dólares en una subasta 760 mil dólares 760 mil dólares Wow Ya estamos hablando ya de un, de un super huevo sí Enrique te contamos Porque eh, mire dice la filmación doméstica titulada Charlie Beat My Finger ahora será retirada de la plataforma de YouTube y sus nuevos dueños serán los únicos que tendrán los derechos de autor sobre ellos <risa> pero cuántas descargas no habrá tenido ese, ese video, Sí, pero es que yo no creo que, la, que quieran ese video como para hacer negocio no no, pero por qué compras algo a lo que me refiero, por qué compras algo que al final es como intangible o inservible a la larga es que yo creo que yo creo que ellos lo están viendo más por el lado de, de que si esto le gustó a tanta gente es porque debe ser valioso y uh -huh. ellos quieren quedarse con ese con, con, con, con ese valor la única justificación que le podría encontrar no sé yo no, no le encuentro mucha justificación porque yo, eh, el video sigue estando eh, disponible en youtube yo puedo eh, tener una descarga ahí eh, puedo compartirlo cuando quiera y queda el archivo para mí sí, o sea, porque, como, es que se supone pues, no... que, que el primero los demás serían como copias de ese entonces yo tendría como la garantía de que es el primero. Mira, hay un video de eh, Quantum Fracture, que lo vi ayer, ¿Mm? sí, por, por casualidad lo, lo vi ayer, que te habla de este tipo de cosas. De ahí fue donde estaba el saque de, de que el Nyan Cat se había vendido por 600.000 euros. Uh -huh. Y da como una teoría respecto a eso que va más por ese lado, de que yo voy a tener el primero. Y los demás serían copias. Te pone por ejemplo el caso de ¿Qué pasaría si hay una guitarra firmada por Metallica? La guitarra sigue siendo igual a la otra guitarra de la misma línea de serie, pero va a ser más peleosa claro. porque está firmada por Metallica. En este caso, el, este por ser el video original y tener el certificado de que es el video original, valdría más que las copias que puedan circular después por internet. Sí, es muy extraño. Bueno, sí. Eh, eso sí que es, en verdad es bastante extraño. Mira, si tú ves la foto del artista, así a primera vista se parece a Claudio Bravo. <risa> Como si fuera más viejo. Claudio Bravo? Sí. Yo, yo, yo me acordé de Briones con el viejo ¿De Briones? Sí Vamos a dejar la foto en, en el Facebook de la capital de los simios ¿Ah? que, ahí, que la gente nos diga si se parece a Bravo o a Briones A Briones <risa> Pero ve, ¿eh, profe, nos estamos puro cagando Podríamos inventar una chela con sabor a agua 0% alcohol Sí, buena, ¿eh? me gustó esa idea sí. ¿Y llenamos la hueá con agua de la llave nomás? Sí, pues <risa> ¿Apuesto que la vendemos? Sí, ¿qué te apuesto que la vendemos? <risa> Es que no sabe apreciar el lúpulo transparente que trae esta cerveza y la cebada. Eh. Nueva cerveza H2O. Claro. Nos van a copiar la idea, profe. Para espíritus libres y aventureros. Y, pone, y ponemos progre LGTB así bañándose en cerveza. Claro. En Nunca el soñaste con bañarte en cerveza. Prueba eh. H2O, la nueva cerveza sin alcohol. Exacto. Tenemos hasta el eslogan ya. Mitch, Mitch, sí, Mitch. pues por Oiga, <risa> y vamos con nuestra cortina musical. <risa> Música tito. Chile al día. Chile eh. al día. Con el <risa> <profe> <risa> este Excelente. Muy bien, profe. Excelente. ¿Qué, te, ¿qué tenemos esta semana para Chile al día? Uy, tenemos hartas noticias. ¿eh? Sí. Sí, hay hartas cositas que, que nos van a interesar. Lo primero... Adiós, adiós Adiós compañera Bárbara No sé, estoy inventando una canción que no sabía que... ¿Barbarita para... Rebolledo No, Barbarita Figueroa Va a tener que trabajar por primera vez en su vida ¿Sí? Sí, la ex... La Fiona Sí, la, la Fiona <risa> <risa> La ex presidente de la CUT O no, secretaria general o No sé cómo le llaman ellos Y ahora actual cesante Ahora actual cesante Bárbara Figueroa Va a tener que trabajar porque su lista perdió y pierde por paliza ante ante la lista del partido socialista, así que wow, esta sí que fue noticia extraña porque más de nueve años llevaba la Bárbara Figueroa liderando la CUT. ¿Y cada cuánto se hacen elecciones en la CUT? Me parece que cada Todos los años. No, me parece que cada tres. Cada tres. Sí. Pero fue muy, fue muy paliza la que le dieron. O sea, para hacer la directiva, imagínate, el, en la votación, que por primera vez fue universal. Dentro de la multisindical Dejó como gran ganadora la lista del Partido Socialista Que obtuvo 27 consejeros Muy por sobre la del PC Que ganó 12 Democracia Cristiana 3 Y otra lista Independiente 3 Entonces de esos consejeros eh, De los 27 socialistas Obviamente no van a escoger a la Bárbara Figueroa Así que claro. fue buena Oiga, ¿y para qué nos sirve la CUT? Desde chico me he preguntado ¿Para qué nos sirve la CUT? A, a ciudadano de a pie Mira en teoría es para que eh, tenga una forma de que te descuenten plata de tu planilla y mantener algunos parásitos políticos. ¿Para eso nomás? Eh, sí, porque. Porque. Ahí. a nadie? No, sí, para cagarse a los trabajadores. Ah, también, pues. Po. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el, cuando yo estaba trabajando para una empresa de, de call center, ¿Eh? Eh, decidimos como sindicato irnos a paro. Entonces la CUT fue y nos prestó ayuda del, del, del abogado, el del abogado de la CUT, un un abogado bueno, el loco era. Buenísimo. Donde nos costaba la módica suma de 0,5 F cada uno de los trabajadores. Ah, sí. Éramos más de 200 en el sindicato. Suma nomás, suma. 0,5 F nos costaba el proceso más un costo fijo de lo que se ganara. Un porcentaje. Para ayudar al pueblo. Claro. Eh, el resultado de la negociación colectiva fue que ganamos un vale de, para el supermercado de 10 lucas. No, ¿Ya? no estoy hubiendo. Y un aumento de sueldo de 300 pesos. Oh, grande Y tuvimos que pagarle la media UEF que eran como que, que, <ríe> ¿Cuánto? ¿Como 15 lucas? <ríe> claro ¿Más negocio quisieron? Bueno, salimos para atrás, sí, pero mal, mal, mal ¿Y tú crees que el loco la CUT dijo así como, pucha chiquillos, ya saben que en vez de la 0,5 ya les voy a cobrar 0,3? Total, eh, no nos fue tan bien como queríamos y al final ustedes van a ganar plata. No, las pelotas. ¿Les por qué? ¿no? ¿La CUT, profe, ¿lo mantiene, se mantiene con eh, platas del Estado? No, con los sindicatos. Con los sindicatos, sí. ¿Sí? Pero el Estado no tiene que ver ahí, no no, no mantiene a los dirigentes, no, no mantiene. Eso se mantiene siempre con plata, digamos, no no privada, pero igual porque, porque la CUT defiende más al empleado público, ¿no? Mm, no, no sabes. Es que para el empleados público está la NEF, la Asociación ah, Nacional yeah. de Empleados Fiscales. La CUT yeah. está como en la central unitaria de trabajadores para, entre comillas, todo el resto de los trabajadores que no estén sindicalizados o, o que quieran formar una multisindical o que te pueden ayudar para la juega y toda esa cuestión. En teoría uh -huh. está para velar por el bien de los trabajadores eh, privados. Pero de eso no hacen nada, po. Si lo único que hacen es una cuestión netamente política. Porque claro. si el sindicato tiene que estar eh, aliado a la CUT, ya. En caso de que el sindicato esté eh, como en desacuerdo con los lineamientos de la directiva de la CUT, de ayuda a las pelotas. O sea, no, no tenéis nada. Y ese es el gran drama que tienen. Entonces, Oiga, ¿Mm? estoy viendo la foto de la Bárbara Figueroa en la noticia. ¿Mm? Y sabe que me recuerda al Indio de los Milenios. Show. <risa> Se sí, parece <risa> chuta No te cagué el indio. Sí. Bueno, perdón si estás escuchando el indio de los milenios sí. <risa> Perdón por la comparación. Así que hay un, un cambio ahora en la dirección... Mira, entre comunistas y socialistas hay un, una leve diferencia, pero pero igual, o sea... Imagínate, votó el 18,53% del padrón. O sea, no votó nadie. Sin esta cuestión, igual, si de verdad fuera a votar la gente, los comunistas no saldrían. Bueno, lo bueno es que ya se fue la. ¿Y no habían otros competidores de la CUT que sean de otro, digamos, eh, lado, de centro, centro-derecha o centro-izquierda? Habían de la DC que sacaron tres, tres consejeros y ¿Ya? independientes que, entre comillas, se tienen que declarar independientes, pero um, pro-derecha no sé si serán y también sacaron tres. Ya. Pero dentro de toda esa, digamos, votación puede competir cualquiera. En teoría no? sí. Ah, sí. Yo me acuerdo que para el tema del colegio profesores, a mí me decían, ¿Mm? oye, tú estás colegiado. Yo dije, nada, me andas colegiando por los buenos. Me decían, pero métete, pues weón, para que si sí saquemos a cajardo. Yo le dije, ya, ¿y por quién? Hay es que votar por Mario Aguilar. Y voy cachando y Mario Aguilar es humanista, <risa> Y ganó Mario Aguilar después. Ahí sí, ganó sí, Mario Aguilar. Y yo decía así con, ya, ¿y qué tanta diferencia hay? con...? La, la diferencia no fue casi ninguna, man, la verdad. Bueno, que todos los, eh, digamos, presidentes de la CUT no han habido muchas diferencias. No. no. Todos han sido, eh, digamos, parásitos, que han vivido de, de, de los temas del, de los sindicatos, eh, no han trabajado nunca. Sí, pues sí, la idea es pelear con el gobierno. Claro. Esa es la idea. Pelear con el Esa gobierno siempre, idea. gobierno tú lo que sea, ojo, ya sea concertación mm -hmm. o derecha, a la concertación le tienen un poquito más de... como, como, como que lo, lo, lo, lo respetan más, pero a la derecha, ¡pum! Vamos tirándole mierda, vamos tirándole mierda. Claro. Entonces, ahora hay, hay que ver cuál es el perfil que va a tener este nuevo o nueva dirigente de la CUT. Bueno, profe, pero si al final, como le digo, para el ciudadano de a pie, al final la CUT no se le sirve para nada. Entonces, es sí. una noticia de mierda la que estamos Sin dando, caso. <risa> Oye, pero lo que, Oiga, lo que no es tan de mierda ¿eh? ¿eh? es que pillaron a un grupo de políticos en Valparaíso ¿eh? atacando. Un local de comida de... De mascotas, güey Yo tenía entendido que eran votantes de Char. Es que sí, y, y hay una mezcla, porque eran muchos Entonces, ¿Eran entre políticos, votantes de Chapa arrancando? Oiga, Valparaíso siendo Valparaíso sí, ¿qué más se le puede pedir, pues, <risa> Video registra a plaga de ratones entrando a local de comida para mascotas en centro de Valparaíso Vecinos de la ciudad de Valparaíso viralizaron un video donde se aprecia un grupo de ratones ingresando y saliendo de un local de alimentos para mascotas ubicado en el centro de Valparaíso. de esto hecho, autoridades sanitarias procedieron al cierre del recinto. ¿Habrá estado pasado a pichío, no? Pero, ¿cuando tú decís el cierre del recinto, cerraron la comuna entera, man? <risa> Supongo. Claro. ¿Qué tan ¿Estar en cuarentena ahora? <risa> Durante la mañana de este miércoles, desde el Ceremi de Salud de la región eh, informaron que un equipo fiscalizador se dirigió al local eh, Bifood ubicado en la esquina de Pedro con Morris, donde recientemente se difundió un video que constata una placa de roedores en el lugar. Ah, todo, Morris. Pedro con Morris, sí, pues. centro, centro, ¿eso? Centro-centro. La situación fue ampliamente compartida a través de redes sociales, lo que motivó que la municipalidad de Valparaíso Enviara un camión de aljibe con el fin de realizar una limpieza en las calles aledañas al local afectado poco tiempo después de ocurridos los hechos. Un camión aljibe. Ojo, oh, cuatro ratones se tenían que ir yo No, bueno, en el video de verdad se no, ve no, que, que son, sí, son, son muchos eran ratones. ratones y son muchos, muchos, muchos ratones corriendo. O sea... No, ahí los ratones tuvieron fiesta de puma sí. <ríe> <ríe> Le faltaba el DJ, no, <ríe> Claro. Y el camión tirándole agüita <risa> Por el momento se espera poder determinar si de igual forma existe la presencia de roedores en los locales aledaños al afectado Con el fin de tomar eh, las medidas necesarias para prevenir la propagación de enfermedades ocasionadas por estas plagas. Yo creo que habría que empezar por revisar la municipalidad De ahí se van a encontrar varios guarenes, uno sobre todo que es terriblemente grande Claro, pero es que, que esos guarenes están como anclados, entonces es difícil sacarlo. Sí, Entonces hay que partir por los sí. más chiquititos, por tiendas que so no a reclamar, ¿cachai? En la, en la municipalidad hay Sarigüeya. <risa> <risa> Yo a la grande le puse. A la grande cuca. le puse cuca. <risa> Uh, y a la chica le puse chipa Exacto. <risa> pero que Valparaíso ya profecía haciendo. ¿Sabes qué? Cuando salió esta noticia, a mí no me extrañó nada. Mira, nada. yo vi, eh, cuando me llegó esta noticia, yo primero vi y decía, cacha, placa ratón, en tienda. Yo veo y digo así como, oh, la mía cagada, y de repente dicen, ¡Valpo! Y dije, ¡ah, ya! Así como, ya. No podía ser de otra forma. Claro. Pucha, gente, Valpo, lo siento, pero. Pero es que es Valpo, po. <ríe> sí, po, ya Valpo, bueno, va a ser conocido, aparte por sus casas, en los cerros, por el olor arameado y ahora por los ratones. Por los ratones. Okay. Pero en verdad es la media plaga. Yo había visto video antes de ratones en. como en contenedores de maíz. No ¿Mm? sé si es cachado que de repente entran locos con lámparas y son, pero miles de ratones. Sí. Una cuestión así, ya está cerca de pasar acá. ¿Qué es lo que pasa? Que en Valparaíso hay tantos edificios abandonados, tantos edificios botados que la municipalidad tampoco se ha hecho cargo, por último de cerrarlo, de colocar por fuera, o pasar los partes sanitarios a, la, a, a los verdaderos dueños, que de verdad son verdaderos nidos de ratas, o sea, ahí pueden crecer libremente, desarrollarse, y las ratas crecen rápido. Entonces después, claro, atacan, y yo no sé si será culpa del local, porque las ratas vienen de afuera, atacar el local de comida, entonces... Aparte que, el, que el, la, la pobre persona tiene que haber tenido una, una merma grande de su alimento, le cierran el local. Pero yo no sé, soy un poco ignorante en ese tema, pero por el tipo de clima que tiene Valpo, ¿no sería menos propenso a que hubiesen plagas de ratón? No, no? Las ratas están en todos lados, están hasta en el hielo. entonces no. Sí. ¿Sí? Las ratas se mueven por cualquier parte y más, Valparaíso está el Congreso al lado no, imagínate, lleno rata ah, no, lleno, lleno rata eso sí que llama a, a, a que existan ratas Sí. Obviamente. el olor a Pichi. y los políticos, puta, caldo cultivo <risa> para que haya en rata wey. oye, había a, a, sospechosamente al lado de ese local un restaurante de comida china así, <risa> <risa> así que <risa> ya saben eh, ya saben, cabrón si <risa> las ratas desaparecieron por algo será <risa> claro. tenemos otra noticia que yo ¿Ah? encuentro que es bastante importante por lo que se puede venir para futuro. Eh, se forma un nuevo referente en el centro, o que están llamando directamente al centro. Y sería... Ah, por ahí, por... Por, por, por Amada, claro. Ahí. Sí. Eh, y me hizo acordar del personaje que decía, yo tenía un pollito, y después tenía dos pollitos, y después... Eh, Oye, Ferafra fue mi patrón? Sí. Sí, por supuesto, yo que arriesgo, Ah, ya, eso tenés que contar, cuenta de oh, Yo trabajaba en los supermercados que él tenía, no sé si se recuerda que, aparte de la cadena Unimark, en los años 90, estoy hablando yo, eh, tenía la cadena también multiahorro. ¿El Montserrat también era de él o no? No, no. no el Montserrat yeah. no era de él. La cadena multiahorro era parte de la cadena Unimark, pero el multiahorro era como el hermano pobre. Del Unimark. En ese tiempo no estaba el líder, estaba recién saliendo el Econo. no sé si yeah. se recuerda. ¿ya? Y yo trabajaba ahí de reponedor... Eh, pagano o moco Bueno, sabes que no pagaban tan mal Para el tiempo que era eh, Aquí, aquí bueno, le llamáis no tan igual. mal Lo que pasa es que en ese tiempo No sé, estoy hablando del año 94 ah, yeah. Algo así, <risa> 95 Se pagaban como 100 lucas yeah. <risa> ¿ya? Pero era plata para ese tiempo Sí, sí. O sea, para alguien como Yo que en ese tiempo era como adolescente Me las carreteaba todo y me sobraba plata eh, la cosa es que eh, dentro de la, el aniversario de la empresa, entre Unimark y MultiAhorro, eh, se hacían competencias eh, entre supermercados. Eh, era súper entretenido porque eran como nada, dos semanas, tres semanas como de fiesta dentro de las cadenas de supermercados. O se juntaban eh, lo, el personal, eh, arrendaban locales, hacían, por ejemplo, no sé, competencias de toda índole. Yo me acuerdo que fui a competir hasta el... Eh, la elipse del Parque Ojín ah, bueno, ¿no? Sí, ahí. Y también fui a competir al velódromo del Estadio Nacional. No, sí, era muy, muy la raja. La cosa es que después eh, se eh, elegía, se elegía un supermercado ganador, ya. Y para elegir ese supermercado ganador, eh, ahí todos los trabajadores recibían, por ejemplo, un día libre eh, de como un acuerdo. Eh. Se hacía una fiesta grande, grande en eh, las bodegas de de este supermercado supermercados. En las bodegas que quedan en José Domingo Caña Donde, donde está la Pepsi yeah. Por ahí eh, La cosa es que ahí se hacían eh, Una fiesta así pero masiva Con todos los eh, trabajadores en los locales Y iba el frafrapo Iba, eh, daba su discurso, hablaba bonito Y todo, lo que, y después iba saludando por las mesas Ah, bueno. Y yo, una vez eh, El viejo fue saludando por las mesas Y se quedó en nuestra mesa yeah. La cosa es que el viejo era pero Bravo para el ácido, bueno para el whisky. <risa> y era para abierto esa weá. Entonces. Empezamos nosotros muy eh, de etiqueta, tratándolo de usted, y don Francisco Javier y toda la verdad, conversando con él. El viejo fue entrando en la noche, se fue tomando sus huiscachos, nosotros también no, no empezamos a, a chupar, a bailar, a comer. Eh, y bueno, cuento corto, 4, cuatro, cuatro y media de la mañana el viejo ya estaba raja, pero raja curado, <risa> raja curado. Y nosotros también. Decíamos, no, que vos sois cagado, viejo culiao. Y así lo tratamos lo trataba Don Francisco, Javier y Razzulli. el de los pollitos yo tuve el lujo de tratarlo viejo culiao no soy cagado, viejo juliado decía sube el sueldo y decía ya bueno nos podemos llevar las botellas whisky y cosas, llévensela que quieran, decía el viejo eh, bueno una cosa que sé sí hay que decirlo, el viejo eh, era terrible, tema. era muy simpático era muy simpático y era muy abierto también no tengo nada que decir Y se las botellas Y nos llevamos las botellas Que todo el agua que sobraba Por las botellas de whisky La cerveza eh, Comía eh, <risa> Pero el viejo Muy muy tela Pero espérate Me estás diciendo Que eres menor de edad ahí ¿Eh? meta tomando <ríe> con él. Y lo traté de viejo culiado, no sí. Traté de viejo culiado. Pues, pero sí, como te digo, nos sentamos y él se quedó en nuestra mesa. La verdad, porque se quedó más que nada porque el supermercado donde trabajaba yo salió el ganador eh, global de todas las competencias. Y claro, él nos fue a saludar, saludó al administrador, al administrador Se quedó conversando con ellos primero. Yeah. Y las mesas, como eran como mesas de teclub club ¿Mm? larga, estaban sentados a la cabeza los administradores, después venía su administrador, después venían jefes de sala, y así eh, se iba dese eh, desgranando como la mesa. Eh, después venían reponedores, panaderos y todo el bueno, que estaba eh, invitado a la fiesta. Entonces, claro, los, por ejemplo... Eh, administradores, subadministradores que tenían que guardar un poco el, el protocolo ahí, eh, se paraban y se iban temprano. No se quedaban con, con toda la chusma que éramos nosotros. Ah. Pero el viejo, como era bravo palácido, se quedó sentado. Y claro, se puso a chupar así como carretonero. <risa> y más encima tomaba whisky, pues si no tomaba, otra Y no creo, que, tomaba, y no creo que haya tomado whisky malo. No, no, si no tomaba whisky malo. En esos tiempos... Yo me acuerdo que lo único que tomaba era Johnny Walker, pero Johnny Walker, estábamos hablando de cuando era, era lo mejor de lo mejor. Claro, se está hablando hace más de 20 años atrás, ah, sí, todavía pues. no llegaban las grandes marcas si llegaban eran como muy exclusivas. No, era muy el, exclusivo. El Juanito Caminante era como uno de los más bacanes que había. Sí, pues era uno de los más bacanes. Entonces, tomaba esa cuestión tomaba, y, claro, corría el whisky para todo. Yo no tomaba mucho porque era como más chico, eh, pero sí, eh, igual le ponía un poquito, pero... Dentro del contexto que estuvimos Aproveché para agarrarlo para el huevillo el viejo Y el viejo después ni se acordaba No, después el viejo ni se acordaba Después que lo iba a estar saludando Si sí, el viejo ni siquiera tiraba en la cara Si no se acordaba de nada no, y, y, y te encargo la resaca que después tienen que haber tenido O sí, él pues. también Exactamente, yeah. avanza, sí, resaca ahí, chin, La palabra de la semana chin. Eso. Oh, qué buena historia, loco Así con Fred y los pollitos Exacto y... Pero ahí en ese momento Él no te dijo nada de los trabajadores paraguayos Ni nada, ¿cierto? O, o, o. No, pues eso se vino a saber después Y había salido del supermercado Y trabajaba en otra claro. cosa. <ríe> Bueno, después de la desaparición de, de Francisco Javier Razzoli De la escena política muerto? ¿Está muerto ese dijo, o está vivo? No, no me acuerdo no, está todavía, vivo ya? todavía sí. eh, Surge un nuevo referente de Centro que se llama el partido de la gente Logró juntar las firmas en las 16 regiones Más de 35.000 firmas en el Cervel Lo que les va a permitir llevar Candidato a diputado, a senador Y candidato presidencial Anda la mesa ¿Partido de la gente sí, ¿se, se llama? El PDG, partido de la gente ¿Y cuáles son sus principales eh, propuestas? Bueno, ellos dicen que No son ni izquierda ni derecha no son ni chichales ni mona, por así decirlo. Van a tomar ya. lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha, el clásico discurso que tenía París antes. Ah, claro. Pero ahora se suma Gino Lorenzini. Entonces. Oiga, Gino Lorenzini fue bueno con el tema de Félix y Forrado. Tuvo que cerrarlo. Dijo se que cerró, estaba hasta este mes, sí, no? Hasta fines de mayo, pero me parece que todavía no se firmaba el decreto. Entonces ah, él okay. dijo que se iba a mantener hasta que se firmara el decreto, o sea, hasta que se transformara en ley, que se publicara en el diario oficial la ley, que le impedía funcionar, que se iba a mantener hasta ahí. Pero entonces que Gino Lorenzini igual se forró bueno, feliz y forrado, <ríe> también estaba forrado sí, <ríe> eh, sacó muy buenas lucas y eh, ellos dos como rostro comenzaron a, a reclutar gente y lograron firmar, entonces eh, ¿qué dicen? ¿qué perfil buscan? dice eh, el Moreno que es el, el presidente del partido dice que los candidatos tienen que ser independientes que no sean de políticos de partidos tradicionales, no quieren ni a Piñera no quieren un Lavín, queremos un referente nuevo el timonel de la naciente tienda que fue un activo promotor de la candidatura presidencial de París, sostuvo que entre las exigencias que plantearán a sus candidatos estará realización de un test de droga y uno psicológico. Eso me gustó. sí bueno. Se consideran profundamente críticos a los partidos políticos. Moreno afirma que han caído en las peleas entre izquierda y derecha, se han despreocupado de la gente. Eso creo que ha afectado muchísimo a la ciudadanía. Jeje. Justo cuando la lista del pueblo y los independientes sacaron una gran votación, es como ¿Mm? chicken stonk <risa> sí, exactamente. porque están como atacando ese nicho que no había atacado a nadie ojo que pueden dar una buena sorpresa no sé si le alcance para, hacer, para ganar la presidencial pero, pero en una de esas hasta, hasta para llegar a una segunda sí. vuelta puede ser ¿eh? porque ellos aseguran de que todavía no tienen definido quién va a ser su candidato presidencial puede ser Lorenzini puede ser Parisi pero yo, lo más probable es que hagan una primaria interna dentro del partido con esas mil personas que, que firmaron y lo más probable es que lo hagan a través de voto electrónico porque están por, por avanzar en eso, están por acortar las carreras universitarias. No, igual tienen varias ideas que son interesantes, la verdad. ¿Sí? Sí. Y la idea es que eh, tienen hasta el 23 de agosto para definir un candidato para las presidenciales. Entonces, ah, todavía, todavía tienen bueno, tiempo. Bueno, ellos ya... Ellos ya no caben dentro de una primaria como las que van a ver eh, con el eh, no. guatón epidemia con no. el eh, sí, don no, no alcanzan ese tipo de primaria, pero sí ellos pueden realizar una primaria interna eh, eh, sin acceso a fondos públicos. Cuando yo claro. esté inconveniente, porque como digo, tienen plazo hasta el 23 de agosto. Pero no, neces no necesitan eso, pues, si están felices y claro forrados. están felices y forrados, entonces no hay Y lo más probable es que su primaria sí. la hagan a través de internet, entonces tampoco van a tener que gastar en, en aparataje ni en contratar colegio y cuestión como para pa hacer una primaria. Ojo que se conformaron claro. en la quinta fuerza más grande del país, como partido ¿Sí? político, sí. Detrás de RN, la UDI, el, el Partido Socialista, Quinta de claro, Cuatro, <risa> los comunistas y después ellos. <risa> O sea, sí. Ojo, ojo con, con este partido que vamos a ver, en una de esas se pone alianza con el PRI, el Partido Regionalista Independiente, algunos movimientos ciudadanos y puede dar que hablar con lista en las elecciones. Pero lo que más me gustó es el té antidroga, o sea, los socialistas no podrían entrar ahí. No, no, no, ahí no entran. Así que vamos a ver qué nos va a deparar Pero, esta nueva lista porque todavía como el partido está recién en formación, falta que se definan ah. varias cosas y vamos a ver cuál va a ser el norte que va a tener el partido para, para ver... ¿A qué público va a poder enganchar y a quién le va a hacer daño en una posible elección? Igual se, se conglomeró rápido este este partido porque empezaban a juntar las firmas. No, ¿Sí? hace mucho. Se le hicieron súper corta Una buena campaña por internet. ¿Sí? Y lograron, lograron el objetivo de constituirse en todas las regiones. Claro. Mire, cualquier cosa menos, menos el comunismo. <risa> cualquier cosa menos Javi. <risa> cualquier bueno es mejor que Peñi. Cosa que. <risa> Lorenzini podrá ser eh, eh, feliz, forrado. Eh, y todo lo que se quiera y Parisi Parisi yo lo encuentro me medio zurdo es que, es que, eh, ese, ese no es su problema de re es que de repente igual tiene ideas como demasiado socialistas rozando el comunismo y de repente tiene ideas muy derechistas es como es como los extremos es que, y en este en ese extremo es como, como que se es junta. como lo que propone el guante viva Chile con el singapurismo porque ah, el sí. singapurismo a veces tiene que tiene toque muy de nacionalismo fascista pero desde ¿Mm? el punto de vista zurdo. Y claro. de repente también tiene muchos toques del nacionalismo derechista. Entonces, como sí, también es como, como lo que plantea con el singapurismo bastante extraño. Claro. Ah. Pero como le digo, cualquier sí. hueá me enojado <ríe> Vamos a ¿eh? una pausa, don Station. Vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios. Don station, Don, don station Mire, Don Profe. Oh, ¿qué está sonando? ¿Esto me suena? ¿Y cómo dice? Profesor znate, luego, Rosa. Lava la la balada rosa. Con, con agua el al diente, se, se lava los, los dientes, dientes y el, el culo también, también. <risa> Grande profesor Oh, qué buena canción, qué buenos recuerdos también Buenos recuerdos, profe, es... el mundo del profesor Rosa pues. Sí, que ahora ha devenido a tanta ordinaria junta, sobre todo con Norcante. <risa> ¿Qué le iba a pensar cuando chico? ¿eh? De, que, de que Don Carter, el Guruguru y el profesor Rosa iban a, iban a terminar contando chistes picantes. ¿verdad? Nadie, imagínese. Uno aprendía a dibujar, aprendía a querer a los animales, a viajar por el mundo, a cosas nuevas. Y ahora aprende chistes picantes con el viejo. Claro, hasta el tío Valentín. Pues. Oiga, que, no, que cosas son buenas los chistes del profe. El otro día estuve viendo eh, parte de... Vértigo. ¿Ya? Y se contó un chiste. El, el contexto es foma el chiste, pero como lo cuenta el profe, bueno, se caga la risa. De la isla de los hueones. Ah, es muy bueno el chiste, de la isla de los hueones. <risa> es muy bueno el chiste. Aquí la isla de los hueones y la isla de los coches, humanos, ¿sí? <risa> sí, exactamente. Sí, es muy bueno ese chiste. Y es largo. <risa> Oiga, pero el profe, ¿cómo lo cuenta? Sí, es para cagarse la risa. Es como de la escuela de Bombofica, el profe. Claro. <risa> No, muy bueno ese chiste Uy, Y Don Carter, el rey de un chiste corto pero Pero sí, grosero así Grosero total ¿Le cuento un chiste que contó Don Carter? A ver, dale Mire, eh, se cuentan dos compadres Y uno le dice al otro Oye, eh, le dije a mi mujer Que el semen la hacía invisible Y el otro le dice ¿Te creyó? Che, se lo tragó todo <risa> Bueno, así son las de los chistes que cuenta Don Catero. Obviamente tiene mucha más gracia que yo sí. Oiga, El Mundo del Profesor Rosa Programa eh, televisivo infantil educativo chileno Transmitido por UCB Televisión Primero lo transmitió ¿Se acuerda cuando el profesor Rosa eh, usaba un, eh, un smoking, algo así? ¿como de cola? Sí, y era un estudio torneo chiquitito Sí, se empezó a dar primero en US, un, en, en el canal 5, USB Televisión y se dio del 81 al 84 ¡Ay! ¡Qué y, viejo programa! ¿verdad? Sí, <risa> De hecho, el Profesor Rosa como tal trabajaba eh, en otro programa antes No sé si como tal de Profesor Rosa pero Iván Arena trabajaba en otro tipo de programas en el mismo canal, en USB o sea, podríamos decir que el Profesor Rosa es un spin-off Algo así, <risa> es un spin-off Y luego, el del 85 al 2002, ya pasó a Canal 13 Harto tiempo igual Sí, pues Ahí, eh, bueno, el programa era transmitido el eh, día sábado a las 15 horas eh, Aunque en sus primeras siete temporadas se emitía el día domingo a las 12.30 Sí, sí, me acuerdo que cambió de día pues claro. Parece que era después para no pelear con Cachureo uh -huh. Porque Cachureo claro. era el monstruo, o sea, Cachureo era el, el rey Claro bueno, en los primeros eh, programas, hasta como la mitad de la temporada, estuvo siempre el Tío Valentín. Eh, dice que él, él, obviamente, el profesor le explicaba sobre el tema de la naturaleza, eh, música, dibujo y, y... el Tío Valentín hacía, obviamente, sus comentarios y se acuerda que siempre estaba tocando el pianito. Y cada vez que el profesor es, escribía o dibujaba, le eh, tocaba el pianito al son del, del dibujo. Sí. Sí, y muchos de hecho que... me acuerdo que el profesor Rosa dibujaba mucho y después apareció el señor Lápiz en Cachureo que hacía lo mismo pero era como más entretenido el del Cachureo, entonces mucho... es como que dejó de dibujar Muchos creyeron que el mismo profesor Rosa era el que se disfrazaba el señor Lápiz también en Cachureo Ah, verdad, sí, porque los dibujos eran muy parecidos, sí Claro Y al profesor Rosa me acuerdo que le gustaba hacer muchos como estos colaches, estos dibujos que se abren y que son otras cosas Sí, pues Dice otra de las car de características que tenía el programa eh, era también los viajes que eran, eh, que hacían. Eh, decían que se solían hacer diversos viajes por alrededor del mundo, también eh, conociendo Chile. Eh, Inolvidable y bueno. ese viaje ahí al afuera del la Jaima, <ríe> donde el sí, profesor Rosa pues. va y dice, Guruguru, Guruguru, guru, ¿me puedo dar un lujo? <ríe> Yo creo que ahí partió la, esa fue la el principio y el fin del profesor Rosa. Oiga, el profe ha contado varias veces la historia de ese video. Eh, bueno, yo la última vez que vi hace poco una entrevista de él decía que él no sabía que lo estaban grabando en ese momento y que estaban pronto a prepararse para grabar y empezó a codear con un guruguru. Eh, no me acuerdo quién es el que hace de guruguru. El... Parece que el moreno. El moreno, sí, exactamente. Y claro, y el moreno, como eran tan partners, le seguía las abajo es Muy bacana. No, ¿Qué es, es, ¿Qué muy bueno han han hecho. es muy bueno ese video. Es muy bueno ese video. Mire, le voy a leer un poco la controversia que dio el video prohibido del profesor Rosa. Fue en el año 2002. Yeah. ¿ya? Dice, el programa llegó a su fin bajo la administración de Enrique García, que era director de eh, Canal 3 en ese entonces por razones económicas. No lo echaron por el video. El profe no llegó a acuerdo económico con el canal. Sí, pero muchos dicen, dice, claro que, que el video también tuvo que ver en eso. No, no para nada. Dice coincidentemente por la misma época en abril de 2012 hizo público un video de Chacarro titulado el video prohibido del profesor Rosa que, al que erróneamente se atribuyó el abrupto fin del programa. El programa ya venía como en decadencia y, y, y Canal 3 tampoco tenía mucha plata como para um, pa sostenerlo. Dicen ¿eh? En el video se aprecian con los cuatro personajes haciendo tomas falsas, donde se les veía peleando y de modo de broma y hablando con grosería. No, si sí es muy épico el video. Sí. <risa> el video fue inicialmente editado como un regalo de broma para Arenas para su cumpleaños número 50, la cual. La copia del video original se escapó de las manos llegando a ser compartido en Canal 13 y en la unidad de manera interna y privada, pero su eh, difusión masiva se debió cuando eh, fue subido a un sitio web que se llama elantro.cl Elantro .cl. El antro. Claro el abrama se hizo conocida principalmente en internet y fue la propagación que el asunto llegó a ser en noticia en todo Chile en un año donde la farándula chilena era muy agresiva y acaparaba portadas de diarios, matinales y programas de espectáculos de aquel año. Pero sí, pues, año 2000 para adelante está todo en fire los programas de farándula. Entonces claro, aprovecharon con ese video e hicieron mierda al profesor Ro Rosa. Pero yo me acuerdo que todo el mundo quería ver el video previo y cuando uno lo veía en verdad era chistoso. Sí, pues... Pero imagínense un video eh, ah, de, de las mismas características saliendo hoy en día. ¿Lo habrían funado esto? No, lo habrían funado totalmente, lo cuelgan en la plaza pública. Sí, imagínense que es un personaje que le enseña a los niños Mm, y sí. ahora la gente todo se lo toma más grave. Po. En ese tiempo, la verdad es que no sé si habrá sido de gravedad dentro del canal, pero nadie se lo tomó tampoco tan bueno. Los, los tipos de farándula fueron los que más atacaron, pero la gente común y corriente no se lo tomó todo como muerto. Es que había que entender el contexto también. Po. No era una grabación oficial, estaba deseando entre ellos. Después, quizás de cuántas horas de grabación, cómo va a distender el ambiente. Sí, claro. como la épica, pero épica dentro de todos esos videos prohibidos cuando parece que el, el tío Valentín se lo olvida el, el diálogo ¿Eh? y está con el, el guru guru que está jugando con barro y lo mancha entero y de repente está callado el tío Valentín todo el rato y de repente el profesor Rosa lo queda mirando y como que cachó el tiro dijo dígale nomás dígale nomás tío Valentín dígale pájaro conchito <risas> Ah, otra también dice eh, ¿qué le pasó? ¿qué qué pasó? ¿qué qué pasó? ¿Qué, qué, pasó? Pero, tío, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó un Bonca ¿Qué ¿Qué pasó? Dígale, pájaro, conche <ríe> sí, Fue muy bueno eso A mí a él me gusta cuando eh, Está Don Carter Con eh, el Profesor Rosa Y el, el programa ya está terminando Porque el Profesor Rosa Se despide ¿Sí? Y hacen estas tomas Así como que se va alejando eh, La cámara eh, Y se escucha al Profesor Rosa Que empieza a buscar dos Don Carter dos Carter, don Carter Se supone que la toma Tiene que cortarle, cortarse ahí ¿Sí? y, y encuentra a Don Carter Y se escucha así como no Porque ellos no se ven ese Carter, y dice, Don Carter, dice, el profesor Rosa, mire, tomes este whiskycito que está terrible, este picito saguel que <risa> está tan bueno. Me invito a la web sí, el, Le había dado un preinfarto hace poquito, dice, el programa finalizó el 29 de diciembre de 2001 y el video fue difundido en eh, abril de 2002, por lo que se sacó, o sea, por lo que se asoció. Que el polémico video fue la causa del programa, o sea, de la causa del fin del programa, ¿eh? pero la verdad que no fue así. Luego, como consecuencia del video, surge en Panoramics, no sé si se acuerda Panoramics, un sí. programa que hacía se Sergio Lagos en el 11, sí. una parodia de el profesor Rosa y eh, eh, Guruguru, sí. ¿eh? que se llamaba Profesor Salmón. Sí. Así profesor, se llamaba. profesor Salmón ¿El profesor tú, Sal tú, tú, tú. No, se llamaba Turururu. Ah, Turururu, ya. Turururu. ¿Ya? Y esos fueron los primeros eh, indicios o los primeros pasos, digamos, que dieron Salomón y, y Tutututu eh, dentro de la televisión. Obviamente que también en Panoramic ya la dupla sacó eh, también los Hermanos Sin Dolor. ¿Verdad? Los eh, Hermanos Sin Dolor. Sí, pues los Hermanos Sin Dolor también salieron de ahí de sí, Panoramic. Pues, que eran buenos. Sí, pues. ¿Usted ha visto videos de Salomón? O sea, de Salmón y Tutututu. Sí, antiguos, sí, lo recuerdo. ¿Sí? sí. Que de hecho, cuando estos locos se cambian al 9, el Morandé. ¿Eh? No pudieron ocupar los mismos nombres, y por eso quedó no. como profesor Salomón y tutututu. Exactamente, y de ahí después viene el profesor Chagomón y otras cosas más. <risa> sí, pues. Oiga, pero el profe Rosa, después, obviamente, que mutó con Doc Carter y también el Guruguru hicieron varias cosas eh, interesantes. Yo me acuerdo de la mansión Rosa en Vía X. Sí, qué buen programa era la mansión Rosa en Vía X. Era bueno, sí, era muy bueno. De hecho, hicieron un programa en vivo en el teatro, ¿cómo se llama este que está en San Diego? ¿Mm? El teatro, teatro. Compublicano. Claro, a estadio lleno. Estadio lleno. Uh -huh. Iban iba familias completas, los papás con los hijos que habían visto el, el programa, hicieron un especial de la mansión rosa y pero fue le fue re bien con eso con aquí pero esto duró como una o dos temporadas no duró más claro oiga y usted sabía que por ejemplo en la red hicieron un programa infantil para tratar de competirle a, al profesor rosa no cuál era ese? el programa lo hacía roberto poblete y el pelado ñeco ya programa infantil los dos pues exactamente después del de jueves a, a <risa> <risa> <risa> claro y después de es, oh, eh, con Chile Naked con Chile El programa eh, también era acompañado por un personaje ya Que obviamente trataban de hacerlo como similar a Guruguru Guru, Pero no era un, un pajarito sino que era un muñeco azul Que se llamaba Pepelón No me acuerdo de ese es que no ¿no? no no. tengo recuerdos de ese Vamos a buscarlo y vamos a buscar la canción Porque a lo mejor con la canción se pueden acordar A lo mejor sí <coughs> Claro pero el programa la verdad que fue un fiasco, fue un fracaso y a los meses ya eh, el programa se, se dio de baja. A lo mejor por eso no me acuerdo. Claro. Es como el... no, si sí, fue muy corto, es como que fue te preguntes. Es que era malo, ¿Te era muy malo ese programa. ¿Te acordáis de Santiago City? <risa> Algo así. Era como Santiago City, pero en versión <risa> de programa infantil. Chuta qué lata. No, sí, era muy malo. Es que en verdad yo, yo, yo me acuerdo que yo veía el mundo de porque era buen programa era entretenido, al final terminó montando en un programa de cac, sí, donde Don Carter y Guruguru siempre dejaban la cagada sí, a, claro. hacían descalabros, pero entre medio estaban los videos la forma de ver los videos también era espectacular que tomaban los VHS y se los colocaban aquí en la... en los ojos encima El <risa> Si sí era bien idiota, eso, pero... No, sí era muy, muy, muy idiota. Pero bueno... Ahora igual... Pero dentro de los videos previos también te parece es que el profesor Rosso está sacando un este y se le cae un VHS. ¿Sí? Entonces ahí él entiende que esa toma ya no va. Entonces dice, miren, eh, aquí tengo un video muy bueno. La verdad, este video es como la wea. Pero a la larga, a la larga se pone bueno. Oiga, profe, yo no recuerdo, el profe estuvo en el eh, Festival de Viña, ¿no? No, estuvo en otro festival. Parece que en Dichato. Eh, con, contando chistes. Estuvo como en la Mansión Rosa. Ese con Don Carter y con... Eh, ah, que si, hicieron un tour, sí. Yo recuerdo un sketch que se fue televisado, pero no sé si fue en el Festival de Viña o fue en otro festival. Pu puede que haya... No, en Viña no. En Viña no fue. No, en Viña no. Puede que haya sido Dichato, un festival de talca, algo así. Como algo más chico. Claro. Pero lo que deja el Profesor Rosa y hasta el día de hoy, porque el Profesor Rosa con todo lo que mutó, al final uno creció con él y hasta el día de hoy sigue entreteniéndonos. Sí, de, claro. de una forma completamente diferente ahora, pero... <risa> <risa> pero sí, yo creo que es uno de los más grandes que ha pasado por la televisión chilena. Y junto con los personajes, no sé, Guruguru un personaje tan entrañable Y el mismo Don Carter, que de, claro. que de tan weón llega a ser de, también querible <risa> Oiga, el mismo profesor Rosa contaba cómo también había nacido el tema de Sin Censura en la red ¿Se acuerda de eso sí, eh, viernes que Sin hacían? Censura, Sin Censura Exactamente Oiga, bueno, cuestiones. Fue una vez que lo invitaron a él, a, justamente un día viernes y Estaba con eh, este loco que conduce ahora el Mentira Verdadera ¿Tiene fuente? ¿No recuerdo se fuente? con fuente Y estaban en una conversación un poco seria, digamos Con el tema del contexto del mismo, del video y todo La cosa es que el profesor Rosa siempre ha anotado los chistes que, que cuenta De hecho, el viejo tiene libros, así, o sea, agendas grandes Con todos los chistes anotados Ah, ya, yeah. prolifo yeah. Sí, pues y el, el, el, el, el Eduardo Fuentes en ese momento le pidió que se contara un chiste y él dijo no, no, como se le ocurre, no, que yo me hice puros chistes eh, subidos de tono no, no son para contarlo en un programa son para contarlos en reuniones de amigos y cosas así. Pero y el Iván fue, o sea, el, el no sé, ¿Iván que se llama? No sé, Eduardo que, Fuente. Eduardo Fuente. Eduardo le empezó a insistir, insistir, le decía que se contara un chistecito. Y en producción también, por esa ¿Mm? mujer que ¿La, dice, muela? la muela, le decían que se contara un chiste nuevo, que le dieran. Y ahí el profe se contó un chiste eh, y bueno... Antes de que lo contara Las personas eh, empezaron ahí mismo en el programa eh, Sin censura, sin censura Porque el profe dijo No, yo no puedo contar chistes porque me van a censurar Ya. Yeah. Y ahí empezó el tema del sin censura Y fue tanto el éxito que él tuvo Que de ahí lo empezaron a invitar de manera habitual A los días viernes Y ahí nació el viernes sin censura en la red Mira Solo so, so cosas que el profesor Rosa puede hacer Sí, pues, solamente el profesor Rosa Me parece. acuerdo su paso ojalá por el maravilloso ten... también El maravilloso, sí, sí pues, el Pero de... ahí ya era Iván Arena Sí, pues sí. Y ojalá que tengamos eh, el profesor Rosa barrato Porque ya van cuatro infartos que el hijo sí. resistió <risa> Esperemos que resista más <risa> Ojalá Pero lo que resiste harto y la inclemencia del tiempo y Solo la caída del internet no resiste, pero <risa> Que va muy bien es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 Rolandino, el más 569 78690812 0812 más 569-7869-0812, Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. es grande Roland! Buena, profe. Oiga, ¿y nos trae algo esta semana, profe? Sí, para esta semana les traigo... Eh, no, pero eso lo trae usted, Paz y Amor, así que... Sí, Paz y Amor, lo traigo yo. Les traigo una de las obras audiovisuales que me tocó ver que es un poquito antigua, del año 2011, más de 10 años, pero que la vi hace poco y, verdad, me quedé como culito en el agua. Anonadado. Anonadado, efectivamente. Eh, es una obra de anime que se llama Stains Gate. Es, eh, como bien digo, una obra del año 2011 y la particularidad que tiene es que trata de viajes temporales, líneas paralelas de tiempo, pero más que eso, es como, como las elecciones que uno va tomando en la vida, si uno pudiera tener la capacidad de volver en el tiempo, Pueden afectar los distintos futuros de las personas Y eso creo que es lo más maravilloso que tiene la serie ¿Qué efecto mariposa Claro, es muy parecido a lo que hace el, el, el efecto mariposa Pero aquí te lo colocan O sea, desde un punto de vista científico Está bastante bien elaborado eh, Te hablan de todas las limitaciones que pueden haber Para el tema de, del viaje en el tiempo No es un viaje en el tiempo como, como tal Que yo me subo a una máquina en el tiempo y viajo, no Son más como viajes mentales en el tiempo Entonces, es, es extraño, pero La serie consta de 24 capítulos en una primera temporada Después, el año 1998, sale una segunda temporada de otros 24 capítulos. Cada capítulo dura 23, 24 minutos, entonces... No es tan terrible, así como que... ¡Oh, que tengo que ver mucho! No. Salió un, eh, dos Ovas, que son como episodios especiales, y una película. Ah, película. Sí. Claro. La película dura hora y media y, y... Y está buenarda. ¿Cuál es el orden ideal para verlo? Usted tiene que ver Steins Gate, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de la primera temporada. Después, usted tiene que ver el primer Ova... Después usted ve Stains Gate 0, que es la segunda temporada completa. Y después usted tiene que ver el capítulo 23 y 24 de la primera temporada. Y es una experiencia, pero... ¡buah! ¿Sí? Sí, de verdad. ¿De vuela la mente? Sí. ¿Blow your mind? ¿Blow your mind? Sí. De verdad yo quedé... De hecho quedé como tan pegado, porque después obviamente uno tiene que ver el, el segundo o y la película. Pero cuando terminó quedé así como... Que hay como con esas sensaciones de que te falta algo. Ah, ya, yeah, sí. Y, y es muy extraño que pasa con series muy buenas, que tú sientes ese como vacío, así como que, yo te quiero volver a verlo. O querés volver a experimentar. Porque la serie tiene de todo, tiene acción, tiene romance, tiene drama, eh, momentos que tú quedas así como, no, con no O oh, Chet, here we go again. <ríe> y de verdad se los recomiendo, pero brutalmente. En la página AnimeFLV la pueden encontrar. Está en muy buena calidad eh, para poder verlo. ¿Idioma original o no, traducido. Veanlo en idioma original. Veanlo en idioma original porque la experiencia también es, es bastante potente. Hay palabras claves que, que después, cuando uno la escucha de otro lado, como que te quieren. Como el tuturú. O PCI ¿Ya? con gros. Cuando ah, vean, te van a cachar <risa> todo eso. Sucintamente, ¿de qué trata para no hacer spoilers? Porque ya dije ¿Ah? que era como de viajes temporales, pero hay un científico que se hace llamar científico loco, que tiene 18 años que va a una conferencia sobre los viajes en el tiempo y se da cuenta que el exponente es un charlatán, porque había copiado todo lo que había dicho John Titor John Titor efectivamente existió o sea, no sé si existió, pero fue un personaje que estuvo muy potente en internet en los años 90 el loco predijo, la ah. guerra, predijo dijo que era un visitante del tiempo del año 2036 y la historia de John Titor en sí hay varios libros y, y es súper potente la historia de John Titor ¿Sí? ¿sí? él predijo la guerra de, de Irak, por ejemplo eh, pero también predijo el year 2000 caos, y dijo que quedaba la cagada pero también después mm. se dice que puede haber viajado otra persona a arreglar el JR 2000 K, Entonces, y que estamos viviendo en otra línea temporal. No, es Interesantísimo el concepto. Ah, bueno, sí. Entonces, hablan aquí de... Esto es lo que dice... No, tú le copiaste todo a John Titor porque John Titor dijo esto, esto, otro. Entonces tú eres un charlatán. Y se va, escucha unos gritos y se encuentra con que hay una chica muerta. Chuta. Y cachan que era una científica... Que había eh, Con apenas 19 años O con 17, perdón Había publicado un artículo en, en la revista Science O sea, una genio Y el loco ahí va Y le manda un correo a un amigo Diciendo Oye, sé que se pitieron a esta flaca A él, pasa Pasa Ayo. una cuestión extraña Y después de un par de días El loco va a una conferencia Y se encuentra con esta flaca Que está viva Y le dije ¿Qué chucha? ¿Qué pasó acá? Y ahí empieza pero con todo Buena. Y de verdad cuando cuando ya Mira, los primeros 8 o 9 capítulos Es como una serie normalita Ah, la veis piola ya Todo bien Pero como en el 9 10 pum, agarra un bolo increíble y... No, después ya no podéis parar No podéis parar y empecéis como Oh, y cuando termina cada capítulo es como Oh, tu madre Oh, la buena. Así que... <risa> Se emocionó, sí, profe De verdad, de verdad Es una serie, pero completamente recomendable Existe también una web novel En la cual uno tiene poca interacción Que es como un juego, pero... Eh, son interacciones mínimas las que hace uno Por lo Bien. menos en el capítulo 1 que voy yo Que... Mira, para que vean que me descargué hasta un juego <risa> que, ¿Para qué pa que, que he pegado con la serie Así que Steins Gate completamente recomendada no es tan larga pero sí les va a provocar una de esas sensaciones así como de que wow esta cuestión es buena merece la pena excelente sí. profe. y ¿dónde está hecho no sé que nos trajo para esta semana mire más que nada recordarles que el eh, 12 de junio eh, comienza el E3 la feria más importante de los videojuegos ya del 12 al 15 de junio eh, eh, en esta ocasión va a ser un evento totalmente digital no va a haber presencia digamos eh, de, de las de eh, las eh, en los edificios donde, donde se hacía el E3 antes que era en Estados Unidos eh, va a ser con un disco completamente digital eh, y como les digo Empieza el 12 ya, de junio y van a haber muchos anuncios, muchas novedades respecto a los videojuegos, eh, hay muchas compañías ya eh, confirmadas que van a estar, va a estar Xbox, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Capcom, eh, Warner Bros, Bandai, eh, Sega y muchos otros, ya, que van a estar dando grandes anuncios, así que para que no se lo pierdan, nosotros también eh, vamos a tratar de hacer eh, alguna transmisión en esos días, eh, para ver qué. Eh, que novedades traemos ¿no? y otros también que se van a restar de eh, esto de esta feria eh, que son como sony por ejemplo no va a estar electronic art tampoco konami y otros son los más grandes ¿po? sí sí eh, es que ellos eh, en... En, en otro contexto decidieron hacer sus anuncios eh, fuera de L3. Entonces, puede ser que hagan unas eh, conferencias antes o después de, de, de, lo, de que pase la feria. Van a hacer su propia feria con Juegos ¿No? de Azar y Mujerzuela. Exactamente. <risa> su propia feria con Juegos de Azar y Mujerzuela. Así que eso más que nada, chiquillos. Eh, recordarles que del 12 al 15 eh, se va a estar dando la feria. Eh, estén todos atentos a los anuncios que se vienen porque se vienen cosas eh, nuevas, ya se vienen cosas interesantes. Eh, sobre todo eh, de Xbox y de Nintendo, eh, y también creo que de eh, la Warner. Ah, buena. Anuncio muy, muy muy esperado. Yo creo que ahí vamos a estar Así. con Capital, sobre todo en Twitch, dando algunas pildoritas de lo que pase con la E3. Sí, pues. Así que eso más que nada, ¿ya? Eh, recordarles eh, esa fecha importante para todos los que les le gustan los videojuegos. Buenísimo. Y eso, profe, estamos llegando ya al final de este capítulo número 12 de La Capital. Resaquero, cañero. Exactamente. Pero ya a esta altura me traté bien y ya como que ya se fue la sí, caña. Sí, como ya hay, hay menos cañita para, para seguir. Noticia importante que va a estar en desarrollo de aquí a la próxima semana Copa América en Brasil Ya se bajó Argentina y Colombia, ahora la Copa es en Brasil, en Brasil ¿Cuál es el criterio ándale. que escogieron? No tengo idea, porque en Brasil está lo mismo que Acá que en Argentina, pero <risa> Pero bueno <risa> Bueno, bueno más que no la hicieron en India Claro bueno. <risa> <risa> Claro <risa> Bueno, chiquillos, un abrazo a todos, cuídense mucho, los queremos, gracias por el apoyo a la gente que siempre nos escucha. Sí. Y nos escuchamos la próxima semana, recuerden ahí pasarse por eh, nuestro canalcito de YouTube, darle su me gusta y eh, suscribirse para que nos estén apoyando. Cui. Así que un abrazo y chau chau chau chau chau chau chau chau chau chau chau. La, la capital, capital de los, de los simios. simios. Ooh, ah, ah,